Ay, amor, ¿qué vamos a hacer mañana para San Valentín? Te tengo una sorpresa. Ah, te quiero tanto. ¿Alguna vez algo como esto te ha pasado? ¿O algo es, como esto? La... No, yo tampoco. ¡Ya sé! ¿Y si las invito a mi casa y hacemos una fiesta con corazones y todos nos vestimos de rosa? ¿En serio? No. No te preocupes, que una mosfet tiene un par de soluciones económicas para el día del amor y la amistad. Acompáñenme y veamos que el amor no tiene que costar tanto. Empecemos con los amigos. Lo más importante es estar juntos y compartir, así que ¿por qué no compren un helado y lo comparten con todos? Ya sabemos que la intención es lo que cuenta. O claro, pueden organizar un picnic en los hermosos pastos de CCH, que cada quien lleve su comida, o pueden comprar algo como una pizza para compartir. Ahora, veamos si la compañera aplica estos consejos. ¿Qué hacemos? ¿Por? ¿Por qué no comemos algo? Podríamos cocinar las tres. Va, va, me late, me late, las de mi casa entonces. Muy bien, ya estás lista para celebrar San Valentín con tus amigos. Y para las parejas, algo que te puede salir muy romántico y económico es una serenata. Nunca pasen de moda, y si no sabes tocar un instrumento, te aseguro que en CCH conoces a alguien que sí. Si no te convence o no es lo tuyo, puedes hacerle un regalo con tus propias manos donde escribas los sentimientos sobre tu pareja. Recuerda, lo importante no es la fecha, sino lo que sientes. Siéntete libre de agregar sus dulces favoritos. No es caro y nunca falla. Te recomendamos también que si quieres regalar flores, lo hagas en maceta, para que éstas no se marchiten al día siguiente. Y podrás decir algo como... <coughs> no te doy un ramo que como San Valentín morirá mañana. Te doy esta flor que como nuestro amor vivirá una semana. O lo que quieras, el chiste es ser romántico con lo que tienes. Y si por suerte tienes un poco más de presupuesto, puedes ir con tu pareja a Chapultepec y hacer un día de campo ahí también. Solo gastarás en pasajes. O a la Cineteca y entrar a ver buenas películas románticas. Además que los boletos cuestan menos de la mitad de lo que cuesta en un cine comercial. Ahí lo tienen amigos, el amor no cuesta caro, solo tienes que ser creativo y sincero. Y todo saldrá muy bien, esperamos les haya gustado. Denle like y compártalo con sus amigos. ¡Hasta luego!